sueños emocionantes sueños llenos de vida sueños llenos de recuerdos sueños de toda una vida por supuesto que la esencia no debe morirse nunca, por supuesto, si la guardas, te será fácil emocionarte. Existe hoy una generación llena siempre de emociones. Llena y repleta de sueños Los sueños que nunca mueren Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdos sueños de toda una vida. Si la esencia no la perdiste, tendrás siempre que emocionarte. Al recordar lo mejor de tu historia, al traer a vivir de nuevo tus glorias, Recuerdos de una bella juventud Donde nada parecía que acabaría Donde todo se veía color azul Y no el rojo de hoy, rojo de una guerra fría Existe hoy una generación Llena de emociones llena y repleta de sueños los sueños que nunca mueren por supuesto que la esencia no debe morirse nunca por supuesto si la guardas Será fácil emocionarte Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdo Sueños de toda una vida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 sueños llenos de recuerdos, sueños de toda una vida.